¡Arre borriquito! ¡Arre burro! ¡Arre Nada más despista! ¡Que llegamos tarde! ¡Arre borriquito! ¡Vamos a Belén! ¡Que mañana es otro y al otro también! Astuga te desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz <risa> Navidad! Sí. Me estoy muriendo de calor con las orejas puestas, chatis. Recuerdo mucho a la escalera, esto. Venga. Vuelve en las redes porque puede ser la quiebra de actúa. Esto, esto no lo suba el ¿eh? Es qué panorama. <risa> La... La de un... no me ha quedado muy claro, ¿qué se dice? ¿Una frase o todo el videocico cada uno? Frase, Yo no me lo sé. ¿Eh? No, <risa> Yo, tan lo motivada? Está buscando el videocico en internet. Es que no me lo sé bien. Yo me... Ah, para vale. mí es muy fácil. Muchas gracias. Vale. Ay, por Dios, qué bonito va a quedar. Hay que repetir. Venga, vamos Ay, a ver. Ya la hago bien. Y ya es la última. Venga. Una, dos. Ya están preparados, bueno. hijo. No, no estamos preparadas, ¿no?